¿Qué pasa con el municipio y con eh, las investigaciones? ¿De acuerdo a usted en el caso Terza, en el caso World Center, ¿Y qué ha significado eh, de cierta manera eh, esta paralización? Porque está en proceso. De hecho, en las últimas horas se ha ampliado la investigación, eso señalaban los fiscales, por complicidad contra la esposa del de, de concejal Fabián Siñani. Eh, Esto vinculado al caso Teresa Hoy está con nosotros el concejal Jorge Silva del Movimiento al Socialismo. Vamos a abordar estos temas. Ha estado denunciando que no se ha acelerado eh, las mismas investigaciones en el Consejo Municipal. ¿Cuál es la situación? Concejal, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Gabriel, un saludo a todo el país. ¿Qué está pasando en el Consejo Municipal, eh, eh, concejal, a propósito de estos temas? Bueno, lamentablemente eh, hay, una, hay un doble discurso en la bancada de Sol.gov. Ante los medios de comunicación aparece el alcalde, eh, apareció en su momento Fabián Zignani, indicando que no tenía ningún temor, que está bien que se vaya a la Comisión de Ética, que ese es el espacio, el escenario para investigar y sancionar si es que hay responsabilidades y que ellos han votado para que se emita la Comisión de Ética. Pero en la práctica es que eh, van poniendo zancadillas, obstaculizaciones, dificultades, van dilatando eh, la investigación de este tema, eh, lo que ha provocado que a la fecha, habiendo pasado más de cuatro meses, eh, todavía no tengamos absolutamente nada en la Comisión ¿Cuatro médica. meses? Cuatro meses, meses sí. De la denuncia que yo presenté, la denuncia que presentó uh -huh. la concejal Cecilia Chacón sobre el mismo caso contra su colega Fabián y uh -huh. ya va más de tres meses. Así. Ninguna de las dos denuncias prospera porque hay esta intencionalidad de que no se investiga. ¿Y no hay tiempos establecidos? Es, corresponde a que el, el Consejo Municipal en Pleno decida, sí, vamos a con esta investigación? Hay plazos establecidos en el reglamento, no debería pasar más de 30 días, por ejemplo, ¿no? Cuando necesitas? se ha tratado de algún concejal del MAS, uh -huh. los 30 días se han cumplido sagradamente, pero eh, hay también la posibilidad de ampliar los plazos y amplían los plazos eh, cada vez eh, y, y estamos en este patinaje, ¿no? de, de que se cumple el plazo, se amplía el plazo, ahí cambia la comisión de ética, eh, pues, eh, hay excusas, hay denuncias y esto va dificultando la concejal Chacón le solvó también hacia esta misma pues esta misma queja si vale el término ¿no? con relación a la celeridad para poder presentar los informes sí porque son temas eh, Gabriela que no tiene que ver con un interés personal por eso es que entiendo que la concejal Chacón denuncia a su colega Fabián Zignani porque no se trata de un interés personal se trata de un interés de la comunidad de los paseños está en entredicho eh, no solamente un supuesto tráfico de influencias que uh -huh. al parecer está tan claro como el agua, es decir, es la esposa del concejal Siñani apoderada del señor Saavedra que realizaba gestiones en la alcaldía en beneficio de su representado, el señor Saavedra y este accionista principal de la empresa Teresa de la empresa Toyosa ¿no? Que, que tenía relaciones contractuales con la alcaldía Por ese lado no hay dónde perderse Es decir, ¿qué, qué puedes borrar de esa realidad? Es la esposa del concejal Siñani, principal concejal de Sol.bo eh, Y por el otro lado ves el interés de la comunidad En relación a esta superficie ¿no? de eh, la curva de Holguín donde aparece el señor Saavedra en un, una primera instancia intentando ser propietario de 84 mil metros al parecer luego llega a un acuerdo con Juan del Granado y se ratifica con Luis de Villa para que sean 47 mil 710 metros pero aparece documentación en la que eh, o por la cual se podría evidenciar que el señor Saavedra no era propietario de 47 mil metros sino de 34 mil y que 14.000 metros le estaría favoreciendo irregularmente la alcaldía. Ese es un tema que se tiene que investigar, ¿no? Donde está involucrado, lógicamente, los mismos mm -hmm. actores de Sol. O. ¿Y basta con decir, en el caso del señor uh, Revilla, por ejemplo, si eso se contrató y es anulado, no hay nada que investigar en este caso? ¿Va por ahí? Es totalmente falso. no mm -hmm. e Esa es la doble moral, el doble discurso. Él dice, no, ya ese convenio ya mm -hmm. es... Historia, no hay nada que discutir y hay decidido uh -huh. dejarlo sin efecto y será el Consejo Municipal que se encargue. A la fecha, ¿hace cuánto tiempo hizo esa declaración de Hace más de dos meses. Uh -huh. A la fecha, el Consejo Municipal no ha recibido un solo informe del alcalde en ese sentido. O sea, un informe técnico, un informe legal que se comiende al Consejo Municipal aprobar una ordenanza para dejar sin efecto ese convenio, que ese es el camino, ¿no? porque ese convenio ha sido aprobado mediante una ordenanza municipal y la ordenanza municipal solamente puede derogar, puede abrogar, puede dejar sin efecto el Consejo Municipal, no el alcalde. ¿No? no basta lo que dice el alcalde que ha, ha decidido dejar sin efecto. Tiene que remitir al Consejo Municipal un informe y un proyecto de ordenanza municipal recomendando eh, dejar sin efecto el convenio que ha firmado. Mientras no exista eso, el Consejo Municipal de oficio no puede derogar y abrogar porque el convenio Gabriela señala que para dejar sin efecto el convenio debe conformarse una comisión entre ambas partes, ¿no? ...con la finalidad de ver quiénes han cumplido... ...quiénes no han incumplido... ...y finalmente llegar a la disolución de ese, de ese convenio... ...este informe de esa comisión debe remitirse al Consejo Municipal... ...para que el Consejo Municipal apruebe una ordenanza municipal... ...que deje sin efecto... ...aquella ordenanza municipal que aprobó ese convenio... ...por lo tanto, mientras no exista esa realidad... ...ese convenio sigue vigente... ...y lo único es que el alcalde está diciendo mentiras o como quien dice en el término y en la jerga popular, el alcalde está paqueando a los paseños. Legal, nunca le es lo que nos está diciendo. Por Así tanto, es. todo sigue eh, en la misma situación. De hecho, de hecho, yo le decía, ¿existe hasta incluso una afectación económica en este caso? Directamente al municipio, eh, uh -huh. no. ¿no? Uh -huh. Económicamente. Eh, porque hay que determinar, de acuerdo a la investigación, si estos 14.000 metros que está hoy en cuestión son del gobierno municipal de La Paz ¿no? uh -huh. o son del señor Saavedra. Está todavía en entredicho, está en investigación y eh, mientras eh, no se investigue y no se llegue a la verdad absoluta. ...es que eh, puede haber diferentes interpretaciones... ...unos pueden decir sí hay un daño económico... ...porque hay 14 mil metros de la alcaldía... ...que se estaría entregando en forma irregular al señor Saavedra... ...otros podrían decir no, el señor Saavedra es propietario... ...aquí está su folio, aquí está su registro catastral... ...donde señala que son 47 mil metros... ...por lo tanto eh, no existe ninguna irregularidad... ...que es la versión que, es, que tiene el alcalde... ...pero... Ya, ya existen escrituras públicas, existe una documentación que no ha sido acompañada a la carpeta, existe una denuncia. Por lo tanto, amerita pues una investigación para determinar eh, las verdades sobre este tema. ¿Qué pasa ¿Y con el caso de caso en los rellenos sanitarios, en los plazos, todavía estamos en incertidumbre. Tengo, tengo esa sensación porque eh, se ha devuelto por parte de la gobernación eh, el documento que ha entregado a la alcaldía, le dice tiene que hacer ajustes, hay, una, hay un relleno transitorio, aún no, no sabemos qué va a pasar con Alpacoma. Esa es una farsa también ¿no? que, a la que nos ha llevado el alcalde. Uh -huh. Nos ha hecho creer de que hay una convocatoria, que hay 14 propuestas, 9, 4, que vamos a tener nosotros el relleno sanitario alterno, que va a ser una sorpresa, que no quiere decirlo porque puede ser objeto de boicot, de sabotaje, ¿no? Toda una película. Cuando eh, las realidades que solamente tenemos al Pacón, ¿no? Y lo único que han hecho es eh, irregularidades porque una vez que se ha provocado este desastre de las celdas dentro del relleno sanitario de Alpacoma, el alcalde trae a sus técnicos de Colombia, de Brasil, y les recomiendan que ese relleno se tiene que cesar inmediatamente, porque es una afectación al medio ambiente, eh, por una parte. Por otra parte, la superficie de, de, de Alpacoma, del relleno de Alpacoma, ya no da lugar para que dentro de esa superficie se pueda construir más celdas, entonces, ¿qué hace Terza? Eh, construye una celda, la celda 15, uh -huh. que es la que está operando fuera del perímetro del relleno de Alpacoma. Eh, construye en propiedad privada. Estamos solicitando la información uh -huh. de transferencia de los comunarios de ese sector. No está dentro del área. No está, está fuera. Pero ¿Y esa la celda, celda 15, la que está ahora? Claro, la que ya está operando uh -huh. está fuera del de perímetro de eh, Alpacoma y se construye sin la autorización mm. sin la licencia ambiental y dicen es que ha sido por emergencia ¿No? luego el alcalde aparece y dice Sacachuru es la solución y ahí vamos a construir una planta de, eh, industrial de tratamiento de residuos sólidos y esa planta se va a construir dentro de un año y medio dos años cuando es absolutamente mentira o sea, lo que está haciendo es eh, simplemente ampliar ese espacio donde se ha construido la celda 15 y que tiene actualmente conflictos de derecho propietario. Es decir, hay más de tres dueños que se están peleando este espacio y que al parecer el alcalde hubiera comprado estos terrenos eh, con este eh, defecto de legitimidad y legalidad sobre los terrenos de Zacachurro. no ¿Qué pasa con ese tema? Obviamente está todavía contra el reloj, ¿no, concejal? Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, pues, Gabriela. Nos vamos a una pausa nosotros. Quédense con nosotros y ya retornamos.